Muy buenas, soy Emilio Márquez y seáis bienvenidos a un nuevo live en mis perfiles sociales donde hoy vamos a hablar de eh, cómo desde un e-commerce, desde un retail, se puede ofrecer financiación a sus propios clientes para aumentar la, la facturación. Para hablar de este tema tenemos a Ana Díaz, eh, directora de ventas de Instant Credit del grupo de empresas de Banco Sabadell. Muy buenas Ana. Muy buenos días Emilio, ¿cómo estás? Un placer tenerte en este live y, y eh, eh, antes de comenzar, preguntaros a los que estéis llegando a este live y comentaros que nos gustaría que fuera muy participativo, que hagáis vuestras propias preguntas. Nos encantará responderlas en directo, eh, aquí directamente durante el propio live, con lo cual, os animo a que participéis en el chat, a que deis un pequeño saludito, a que nos hagáis vuestras preguntas que eh, Ana y yo os responderemos encantados. Y antes de, de comenzar previamente comprobar que todo esté bien, nos escucháis eh, y se escucha bien y se ve bien. Estamos emitiendo desde Facebook, LinkedIn, YouTube, eh, Twitter y Periscope. Eh, ¿Todo correcto? Pues si me dejáis un comentario os lo agradezco inmensamente. Y por entrar directamente al grano y con las preguntas contigo, Ana, eh, quería preguntarte, eh, eh, ¿por qué eh, se aumentan las eh, ventas ofreciendo financiación a los propios clientes? Bueno, en primer lugar, muchas gracias, Emilio. Es un placer para mí estar aquí en este live, hoy en La Latina, como siempre. ¿Y por qué se aumentan las ventas? Bueno, eh, el hecho de ofrecer financiación instantánea y 100% digital hace que el comercio, pues, en primer lugar, pues, pueda vender productos de más importe, ¿no? Productos premium, aumentar el ticket medio de compra. El comercio cuando ofrece financiación, al final, lo que hace es reducir la sensibilidad al precio, ¿no? Algo que nos cuesta 400 euros, pues, puede hacer que, que se reduzca esa sensibilidad. ¿no? Esa, esa sensación de que, ostras, tengo que pagar ahora 400 euros, ¿no? Pues, con la financiación lo que hacemos es que algo que vale 400, pues, le, le digamos al comprador, pues, que lo puede pagar en cómodas cuotas y la primera mensualidad, pues, son 30 euros, por ejemplo. Esto hace que, evidentemente, se venda más, ¿no? Eh, también el hecho de ofrecer financiación eh, hace que promovamos la compra recurrente, es decir, cua, más clientes, ¿no? el hecho de, de que el comercio pues, ofrece financiación hace que más clientes vengan a nuestro e-commerce porque ofrecemos esa flexibilidad en el pago. Eh, y lo más importante desde mi punto de vista y desde mi experiencia es que el hecho de ofrecer una solución de financiación... Eh, es fundamental ofrecer campañas sin intereses, donde el cliente, pues, eh, no le supone ningún coste el hecho de financiar o si le supone algún coste, porque el comercio, pues, no, lo, no quiere asumir este coste, pues, simplemente le repercutimos en concepto de comisión de apertura, una pequeña comisión de apertura al comprador y esto hace que podamos comunicar eh, que ofrecemos financiación instantáneas sin intereses. ¿no? Y esto es sacarle realmente partido al hecho de ofrecer financiación. Otro punto importante que muchos e-commerce olvidan es cuando se produce una denegación con, con el pago con tarjeta. Eh, los e-commerce tienen, tienen denegaciones, ¿no? Se deniegan las transacciones por error 190, porque se, se supera el límite de crédito de la tarjeta o porque no, el, client, el comprador en ese momento no tiene saldo. Pues, en es este verdad. caso, podemos ofrecerle la financiación y ganar esa venta, evitar perderla. Con perdón, ¿un error 190 para nuestra audiencia qué es exactamente? Eh, bueno, de hecho no es un error que esté eh, totalmente, sea totalmente transparente, pero lo que nos dice es que o el bien supera el límite de crédito de la tarjeta o no tiene saldo en esa tarjeta. Por ahí va, van las cosas. Por ley de protección de datos no se da la información. Pero un 190 viene a significar prácticamente eso. Entonces, para evitar perder esa venta, ¿no? porque el cliente no tiene saldo en la tarjeta, pues, si le ofrecemos la financiación, eh, ganaremos esa venta. Evitaremos perderla. Gracias. Y desde Instant Credit, eh, ¿qué beneficio, beneficio ofrecéis concretamente al comercio que puede requerir este servicio de financiación para sus clientes? En primer lugar, está completamente adaptado a e-commerce. Por tanto, es una solución de, donde la solicitud y la concesión del crédito es instantánea, 100% digital, con un proceso sin papeles y eh, abonamos el dinero instantáneamente al comercio en cuanto se finaliza la compra. Eh, esto es muy importante, ¿no? Entonces, otra de las ventajas que da la solución de Instant Credit, a diferencia de otras, eh, de otros proveedores es que nosotros, cuando el cliente introduce su tarjeta para financiar la compra de débito o de crédito, no cobramos nada al comprador. El cliente paga a la primera compra al cabo de los 30 o 60 días desde que realiza la compra. Porque siempre le hacemos el primer cargo el primer día del mes, ¿vale? Y como mínimo pasan 30 días. Esto al final es una ventaja porque bueno, el cliente no paga absolutamente nada en ese momento. Por otro lado, damos muy buenas condiciones para campañas sin intereses para que el comercio pues, pueda sacarle, como te decía, al máximo partido al hecho de ofrecer financiación. Al final, la financiación, aparte de un método de pago, es una potente herramienta de marketing. Y nosotros eh, le ayudamos al comercio a que la utilice como tal. No es simplemente ofrecer financiación, eh, es sacarle partido, ¿no? Sacarle partido como, como herramienta de marketing potente que es. Eh, por ejemplo, eh, informando al cliente que se ofrece financiación, haciendo comunicación de paga sin intereses, nuestros productos, ¿no? Al final damos una flexibilidad al cliente, una ventaja competitiva en muchos casos. Entonces, hay que, sacarle, hay que sacarle partido. Otra de las ventajas, lógicamente, es que nosotros, la solución al pertenecer a Banco Sabadell, pues, podemos eh, dar, transmitir esa confianza en el checkout de pago que es tan importante ¿no? a los compradores que es donde más carritos se deniegan. Vaya, eh, el abandono de carritos en España está en torno al 75%. Por tanto, eh, hay que cuidar mucho el checkout y transmitir Sí, porque eh, estábamos comentando que el, que el ofrecer este tipo de servicios, pues, sube el valor medio de las compras hasta en un 75%. Eh, más que nada porque eh, eh, os conozco desde hace tiempo y conozco los beneficios que podéis conllevar a a los clientes. Eh, sube la conversión de ventas hasta un 20% y reduce la tasa de abandono hasta un 22%. Uh -huh. Pero eh, la financiación como eh, valor añadido al, al cliente es eh, uno de los principales factores que puede hacer precisamente aumentar ventas y, y generar fidelización. Sin duda, sin duda alguna. Eh, fíjate que al dar esta flexibilidad ¿no? al pago a los clientes, pues lógicamente eh, es lo que te digo, das. Un, no un método de pago simplemente pues, como al uso, ¿no? Das una flexibilidad al cliente, algo más, ¿no? El cliente puede pagar a plazos, pero no nuestra filosofía no es que el cliente pague a plazos con intereses desorbitados, porque no es nuestra filosofía. Primero, porque al ser empresa de bancos ADI tampoco, podemos aplicar intereses eh, desorbitados o muy altos al comprador. Si, si no, unos buenos intereses bajos y flexibles, ¿no? Al final, eh, se trata de eso, de dar esta flexibilidad al cliente con buenas condiciones. Yo insisto mucho en esto. Esto es un win-win. Nuestros partners, nuestros comercios partners, eh, tienen que ganar y nosotros también. Entonces, esto se, se hace teniendo buenas condiciones pactadas, eh, con, con confianza y monitorizando esto es e-commerce aquí hay que monitorizar y por tanto viendo pues la conversión trabajando conjuntamente y comunicando eh, saludos Rodrigo que, que has dejado un mensajito por el chat. Muchas gracias, Raúl, por darme el feedback sobre que todo va correctamente. Y el que no, no pidáis unos intereses exorbitados, digamos que es un valor diferencial contra la competencia, porque proveedores de financiación hay bastantes, pero entiendo que esa es la principal, o al menos una de las diferencias. ¿Qué os diferencia también aparte de la competencia? Y, y os hace marcar un punto positivo hacia vosotros. Bueno, eh, hay muchísimas soluciones de financiación. De hecho, después de la pandemia o por la pandemia, se han incrementado. Incluso este tipo de soluciones, BNPL, ¿no? Buy Now, Pay Later, que se llaman. Eh, básicamente porque ayudan a paliar el efecto COVID, ¿no? tales gastos imprevistos o la falta de liquidez de las familias, etcétera, pues al final eh, ofrece esta flexibilidad ayuda. ¿no? Eh, con respecto a tu pregunta, ¿de qué nos diferencia? Bueno, yo te diría que somos lo mejor de los dos mundos, del mundo fintech y de los bancos, ¿no? Somos el tándem perfecto, que digo yo. Instancred, nosotros nacimos eh, siendo una fintech en 2015. Ofrecíamos una solución de pago a plazos instantánea, 100% digital, sin papeles, enfocado al comprador online, con un proceso adaptado 100% al e-commerce y mobile friendly. Por supuesto. Eh, pero cuando fuimos adquiridos hace dos años y medio ya por Banco Sabadell, pues, nos hicimos mucho más fuertes, ¿no? La solución ganó mucho valor y, y ya no éramos instant credit a secas, sino que nos convertimos en instant credit de Banco Sabadell. Y esto tiene, esto aporta muchísimo valor y muchas ventajas a los comercios, eh, entre ellas la confianza, ¿no? que, que podemos dar eh, en el checkout de pago. Eh, y, por supuesto, quién hay detrás de nosotros. Si sí, uno de los principales grupos bancarios más solventes de, del mercado. Nos pregunta eh, Israel, por, a través de LinkedIn, de que ve interesante vuestro producto de cara a high ticket, o sea, sí. cuando estamos hablando de productos ya de un valor ya elevado. Eh, pero, ¿cómo analicéis los riesgos de cara a aprobar apro o no una operación de financiación en este tipo de rangos? Nosotros tenemos todo un servicio de inteligencia eh, detrás de, de lo que es una solicitud que se realiza en segundos, ¿no? Eh, nosotros analizamos desde la dirección que introduce el cliente, desde el DNI, eh, el email del cliente, hacemos muchísimas validaciones por detrás. Hay un sistema, como digo, de, de inteligencia eh, y de scoring, de análisis de riesgo, en, en función de distintos factores, pues eh, esa transacción se tira para adelante, ¿no? Se aprueba o se deniega. Pero fíjate que es una, es una transacción que se realiza, como digo, en segundos y por tanto todo lo que hay detrás es, eh, vaya, es un aparato de inteligencia espectacular. Pues eh, espero haber respondido, eh, espero que Ana haya podido responder tu pregunta, Israel. Y sobre vuestra solución, eh, el Estuvimos hace poco, recientemente, hablando con Nuria de Van Sabadell sobre una nueva solución que, que había eh, planteado para eh, pagar con enlaces y con QR, muy interesante. Eh, y, y, claro, eh, a partir de ahí me surge la duda también con respecto, porque eso era totalmente omnicanal, redes sociales, webs. Con lo cual, ¿vuestra solución es canal o se reduce concretamente a una página web y a un e-commerce? Nuestra solución eh, es omnicanal, trabajamos con clientes que venden online, por supuesto, eh, pero también con comercios que tienen tiendas físicas. Para que te hagas una idea, trabajamos incluso con grandes eh, redes de talleres, por ejemplo. Si quieres financiar tu coche, tu reparación, Puedes ir a un taller y eh, financiar con instant credit. La experiencia de cara al usuario es la misma. Lo único que cambia es quién inicia la operación, ¿no? En una tienda online es el comprador, pues, que a través del checkout selecciona pagar a plazos. Pero en una tienda física es la persona que está en tienda que envía el enlace de pago, eh, pues, a, al dispositivo móvil del cliente y el cliente, pues, completa la solicitud de financiación y ya está. Y en ese momento ya se puede ir con su coche ya reparado al instante. Muchísimas gracias. Eh, ¿Algún ejemplo concreto de, de, de instalación de uso para que quien esté viendo este directo pueda, pueda pasarse? ¿Algún ejemplo de e-commerce que lo tenga en, en funcionamiento? Sí, eh, por ejemplo, pues eh, trabajamos con colchones Flex, con Kenai Home, con Menso, con Ecoalf, con muebles Lufe, con Pronovias... Eh, bueno, trabajamos, ya te digo, en, en todos los sectores donde la financiación eh, pues, tiene sentido, ¿no? Y, y estos son algunos ejemplos. Eh, gracias. A ver, a ver, eh, ¿a qué público os dirigí concretamente? A sectores, nosotros nos dirigimos a electrónica, muebles, productos de descanso, formación, moda, viajes. En definitiva, eh, pues, aquellos sectores que tengan un ticket medio elevado ¿no? o que quieran ofrecer una flexibilidad de pago a sus compradores. Últimamente, eh, bueno, se está dando más eh, el ofrecer financiación desde 60 euros. Nosotros ofrecemos desde 60 euros. Bueno, es una flexibilidad más que el, los e-commerce quieren dar. Eh, y también, pues, eso, por el hecho de que ayuda, ¿no? a, a potenciar las ventas como, como, como herramienta de marketing que es. Y esta flexibilidad, pues, los comercios, los e-commerce, le sacan partido al hecho de ofrecerla. Eh, no, no hace otra pregunta Israel y es que ¿cómo hacéis con los plazos y garantías de devolución para esos e-commerce? Vale. Bueno, nosotros... Lo... En cuanto a los plazos, eh, nosotros ofrecemos desde 3 hasta 24 cuotas, ¿vale? Lo único que siempre nos adaptamos al e-commerce. Si, por ejemplo, tenemos el caso de un e-commerce, pues, que el ticket medio no es excesivamente elevado y, eh, por ejemplo, llega hasta 1,000 euros el máximo, pues, yo siempre recomiendo ofrecer hasta 12 cuotas. No se trata de ofrecer... O si, por el contrario, por ejemplo, mi ticket máximo son 500 euros, pues no, no hace falta ofrecer hasta 24 cuotas porque no tiene sentido. Entonces, eh, nuestra solución es muy flexible y siempre nos adaptamos al e-commerce. Es importante. ¿Por qué? Porque cada e-commerce es un mundo. Y también en función de lo que se vende. Si, por ejemplo, soy un, una empresa que vende formación, cursos, y los cursos tienen una duración hasta 12 meses, pues, lo ideal, lo óptimo, es ofrecer hasta 12 meses, ¿no? Y este tipo de cosas siempre nos adaptamos a, a los intereses del cliente, del comercio, en este caso. Por otro lado, las devoluciones se hacen a través de un back office eh, de forma parcial, total o automatizada. Es eh, un back office como el que podemos tener con el pago con tarjeta, el TPV, sí. y eh, se hace pues a través del back office. Muy fácil e intuitivo. ¿Y qué importes mínimos y máximos ofrecéis? Desde 60 euros hasta 4.000 euros, con todo el proceso 100% online, instantáneo y sin papeles. Para el de 4.000, eh, porque es el rango máximo, eh, eh, hay, ¿hay que hacer algún tipo de, de examen al propio e-commerce o es lo mismo el 60 que 4.000? De cara a vosotros. Es lo mismo. Es lo mismo. El e-commerce e eh, puede ofrecer desde 60 hasta 4,000 euros. Lo único que cambia es que de 2,500 para arriba lo que hacemos es que el medio de pago cambia. De 60 hasta 2,500 euros, el método de pago es la tarjeta. Y de 2,500 hasta 4,000, el medio de pago es la, la cuenta bancaria. Se hace a través de domiciliación bancaria. Esa es la única diferencia. Pero todo el proceso, ya te digo, es 100% online, sin papeles y, y 100% digital. Uh -huh. eh, no, el temática de, temática de devoluciones y morosidad está, está interesante en el chat y te paso una preguntita de Oscar que nos lo hace por, por LinkedIn. Eh, uh -huh. ¿cómo, se, ¿Cómo se comporta la mora en comparación con las eh, empresas de financiación más tradicionales? De momento nosotros estamos teniendo muy, muy, muy buen porcentaje de mora, eh, la verdad. Eh, de momento toco madera, ¿no? Porque nunca se sabe, más con, el, con, con lo que estamos, con la que está cayendo, ¿no? Eh, pero realmente es lo mismo, porque nosotros um, a nivel de, de porcentaje ¿eh? hablo, eh, no quien hay detrás de la solución de instant credit es la financiera de Banco Sabadell y ¿no? Consumer Finance, claro. Cuando trabajas con una financiera tan potente, ¿no? que tiene pues eh, ya mucha experiencia en, este, en, en el sector eh, y en varios sectores, eh, y bueno, nosotros también tenemos la experiencia de lo que si e comes, pues ya te digo, eh, tenemos eh, pues scorings de riesgo muy potentes. Entonces, a, a día de hoy, la mora es, eh, la tenemos muy controlada. Muchísimo. Sí, este más rápido y más ágil. Muchísimas gracias, a Oscar, por, por tu pregunta, eh, que son eh, las preguntas que estáis haciendo, lo que nos hacen es ampliar el, la conversación y ponerlo más sencillo para el resto de, de la audiencia, con lo cual muchísimas gracias por vuestras aportaciones y con vuestras preguntas. Y es que llegan momentos un poco complicados para los gestores de, de comercio electrónico, de retail, de tiendas, porque... Eh, van a ser momentos convulsos ahora que todo vuelve a la normalidad, eh, que la situación económica sigue estando un poquitín débil, pero esperemos que ahora, ahora con el avance de la vacunación todo vuelva bastante más a la normalidad, pero ¿qué consejos concretos le darías a esos responsables de medios de pago en e-commerce que nos estén viendo en este live? Bueno, lo más importante aquí es contar con una solución, eh, en primer lugar, que sea en e-commerce que ofrecen un flujo 100% online y sin papeles. Y, eh, muy importante, que, que se adapte a nosotros. Es decir, cada comercio, como, como digo, es un mundo. Entonces, tiene unas necesidades concretas. Eh, también es muy importante el hecho de transmitir confianza. ¿vale? Eh, aquí tenemos que siempre ponernos en el sombrero del comprador. El comprador es quien va a usar nuestro método de pago ¿no? y la, las opciones que les demos. Por tanto, nosotros es fundamental transmitir confianza en el checkout. No solo para mi comercio, que estoy tranquilo porque tengo, eh, estoy ofreciendo instant credit de Banco Sabadell, ¿no? sino también al comprador. El comprador, cuando selecciona entre las distintas opciones de, del checkout, eh, la financiación, cuando lo hace por Banco Sabadell, pues, da confianza, ¿vale? Y transmitir esta confianza en este momento clave donde se abandonan el 75% de los carritos en España, pues es, eh, pues, es algo a tener muy en cuenta, ¿vale? Eh, por tanto, la instantaneidad y la rapidez de los procesos. Un proceso de importación online que nos cubran tickets de, pues, de rango amplio, desde 60 hasta 4,000 euros. Perfecto. Que nos abonen instantáneamente el importe, que pueda transmitir confianza en el checkout. Muy importante. Y luego toda la comunicación que conlleva el hecho de ofrecer financiación. No, no es lo mismo me está financiando X financiera que el comprador no conoce que una financiera que el comprador pues le transmite seguridad y confianza. ¿Vale? Esto es importante. Y desde el momento de que alguien ve este live y le interesa la solución de instant credit de, de uh -huh. Banco Sabadell, eh, ¿qué tiene, ¿a dónde se tiene que dirigir? Tiempos, eh, burocracia que tenga que complementar. ¿Cómo hacemos uh -huh. el proceso de alta de cliente desde que nos están viendo hasta que alguien instala en su e-commerce vuestra solución de financiación para clientes? El proceso es muy rápido. Y lo que es la integración, eh, si se dice, el comercio dispone de módulos, por ejemplo, Prestashop, Magento, WooCommerce, nosotros tenemos módulos eh, donde el comercio simplemente se tiene que descargar el plugin y eh, lo instala, por tanto son cinco minutos y bueno y damos soporte en todo momento a la integración y en cuanto al alta de los papeles pues es la, la política estándar ¿no? de prevención de blanqueo de capitales pues pedimos la información la documentación estándar de una empresa y somos muy ágiles recordar que nosotros venimos del mundo fintech entonces eh, somos muy, muy rápidos en ese sentido y si estáis interesados en ofrecer Instant Credit pues podéis. Pues, eh, en instantcredit.net, allí pues, podéis rellenar vuestros datos y, y nos llegará el formulario de solicitud. Podéis escribirme directamente a mí, yo soy Ana, bueno, mi, mi correo es anacondosenes.diaz y estaré encantada de, de ayudaros en lo que necesitéis. Pues mira, con tu permiso voy a hacer un, un pequeño bannercito y... Os estoy eh, impresionando la URL directamente por si queréis pasaros. Pues eh, la verdad es que el servicio de, de financiación para clientes, de luego para mí que facilita muchísimo porque... Eh, con mucha diferencia el precio es lo que más marca de cara al cliente o sea luego después de un buen precio competitivo en un e-commerce pues claro el servicio tanto de buena calidad de preventa como postventa son fundamentales sobre todo para eh, conseguir la fidelización de, del cliente pero teniendo en cuenta que el cliente fin, eh, a fin de cabo se mueve principalmente por precio, el que ofrezcáis ayudéis con el tema de financiación de productos. Eh, como comentaba uno de los que han asistido al, al live y han dejado comentarios para productos high ticket, vosotros lleváis hasta 4.000 euros, podría ser realmente interesante, con lo cual eh, yo a los e-commerce que nos estáis viendo, eh, la verdad os recomendaría que os plantearais este tipo de soluciones, concretamente Instant Credit. Y Ana Díaz, que como comentaba, está a vuestra disposición para que la contestéis directamente. Eh, Ana, muchísimas gracias por, por compartirnos eh, cuáles son las soluciones y las ventajas de, de Instant Credit de Banco Sabadell. Y espero que nos veamos, eh, creo que es este próximo 2 de junio. Nos veamos en el próximo After Work Entre Tiendas Online que organizamos dentro de pocas semanas. Allí estaré. Sin duda. Muchísimas gracias a ti, Emilio, por todo. Pues, pues muchísimas gracias por, por tu tiempo, por este live y audiencia que, que nos habéis estado escuchando, dejadnos comentarios que los leeré al terminar y muchísimas gracias por estar ahí con nosotros. Saludos. Un saludo. Ha sido un placer.